y al final de los tiempos la primera señal aparecerá en los cielos la justicia caerá sobre el mundo de los hombres los ejércitos de la luz y las sombras llorarán en los campos de la eternidad. No es nada, tío, solo una pesadilla. Ven, es hora de irnos a casa. Aún tengo trabajo pendiente. Si las traducciones son correctas, las fuerzas del infierno podrían estar en marcha. Hay que advertir al mundo de la oscuridad que se avecina. ¡Dalía! ¡Ya ha comenzado! Con 12 años, presté juramento. Y abandoné mi hogar y a mi familia. Con 16, vi morir a mi maestro. Heredé su escudo y su nombre. Aquel día, me convertí en un cruzado. Blindado por la fe, motivado por el deber, y decidido a matar a los enemigos de Zacarón. Juré vivir y morir como un cruzado. Ahora, la corrupción vuelve al corazón de los hombres. Lo veo en los ojos de los dementes. Y lo oigo en los aullidos de los condenados. Una estrella ha caído en el oeste y me conduce a Nueva Tristán. La cruzada me llama. Y yo acudo. He rescatado al sabio y he sabido que un ser llamado el Rey Esqueleto se interpone entre la estrella y yo, pero no por mucho tiempo. La estrella caída era un hombre, nada más. Me pregunto si tendrá algo que ver con mi cruzada. Lo llevaré con el sabio anciano. Quizás sepa algo. Para proteger este mundo. Pero su obra no ha acabado. ¿Qué pues sabrás tú del sacrificio? ¡Sirael! La ley ancestral de los altos cielos prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal. Y tú, sin embargo, la has quebrantado. El único crimen, Imperius, ha sido impartir justicia mientras tú te escondías tras tu trono. ¡Silencio! ¡Bajarás por tu desobediente! Puedes juzgarme. Yo soy la justicia. Nuestro deber supremo es proteger al inocente. Pero si nuestras preciosas leyes os condenan a la inacción, entonces me niego a ser vuestro hermano. La humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí tus absurdas historias. La obra. Tan está a salvo. Pero eso es solo el principio. La gran ciudad oriental de Caldeo ha caído en las garras de Belial, un señor del infierno. Tengo asuntos pendientes con él. Antes de morir, Magda juró que Belial triunfaría. No lo permitiré. Hemos rescatado a la madre de Elía. Nos habló de la piedra de alma negra un artefacto capaz de desterrar el mal. Debo encontrarla. ¿Estás bien? Di algo, niña. Aleat, La invasión demoníaca vendrá de arrear. Taldeum se ha liberado de Belial. Y de sus mentiras. Pero Azmodán sigue vivo. Con sus ejércitos apostados en el Gran la antigua fortaleza Bastión es lo único que se interpone en su camino. No permitiré que ese poderoso baluarte caiga. La fortaleza Bastión sigue en pie. Ahora me dirijo al campo de batalla. Donde las máquinas de guerra de Admodán bombardean a nuestros soldados. La puerta demoníaca ha caído. Los demonios esperan mientras se alimentan de los corazones del pecado. Los mataré a todos hasta llegar al señor del pecado. Y entonces, él también caerá. Aún en el seno de los cielos, los ángeles sienten miedo. Mi vieja némesis. ¡No puedes ocultarte de mí! Da igual la forma que adoptes. ¡Revela tu verdadero aspecto! ¡Y ya! Nos ha traicionado y hemos perdido a Lía. Diablo utilizó su cuerpo para renacer, como el demonio mayor. El poder del infierno responde a su llamada y los cielos se desploman bajo el peso de la corrupción. Purgaré este mal para siempre. Diablo sumió al cielo en la desesperación Pero la esperanza ha regresado Confiaba en que eso nos devolvería, a él Pero no hay señal de él Debo continuar Y destruir los portales infernales yo solo Diablo pretende corromper el arco cristalino En lo alto de la aguja de plata Si lo consigue los altos cielos estarán perdidos. Tira él y yo nos enfrentaremos al Señor del Terror cara a cara. Al final, fue un alma mortal la que rescató dos mundos y derrocó al demonio mayor para siempre para ángeles y hombres pues el gran campeón de la humanidad el nefalen se alzó contra la oscuridad que nosotros no nos dignamos a afrontar Manos. ocuparé mi lugar entre vosotros una vez más. Pero ahora, como mortal. Como hoy se ha hecho justicia, ahora encarnaré la sabiduría. En nombre de aquellos que se arriesgaron, para salvarnos. De ahora en adelante permaneceremos siempre juntos, ángeles y hombres, bajo la luz de este nuevo y glorioso amanecer. que por fin conoceríamos la paz. Pero no fue así. Pues la esencia de Diablo perdura en la Piedra de Alma Negra. No puedo destruirla ni permitir que permanezca en los cielos. Hay que ocultarla. Incluso de los ángeles Rezo, porque sea suficiente. trabajo ahora dream aquí termina vuestra labor solo queda huida. malta ¿eh? Sigo los gritos hasta la ciudad de Westmarch, donde los ángeles matan a gente inocente en las calles. ¿Quién envía a los segadores? ¿Y por qué? Obtendré mis respuestas. Pero antes, detendré la masacre y les enseñaré a temer la cruzada. Urzael y los Segadores están muertos. Ahora las gentes de Westmarch podrán reconstruir sus hogares y sus vidas. Lorath y yo nos dirigimos a la ciénaga sangrante para enfrentarnos a Adria. Sabe cómo encontrar a Baltael, pero sobre todo tiene una deuda de sangre conmigo. Y tendrá que pagarla. Él ha intentado dejarme fuera del pandemonium. Debo ir más rápido de lo que pensaba. Ahora cruzaré este páramo, devastado por la eterna guerra entre oh, oh. ángeles y demonios. En algún lugar está la fortaleza del pandemonium, donde me espera el ángel de la muerte. de alma viaja a través del portal hacia santuario. Ya empieza a desatar la muerte en tu mundo. Y así acaba el conflicto eterno. Nefalem consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al Nefalem con otros ojos. Es un héroe capaz de derrotar a los Campeones del Cielo y el Infierno. Un cruzado que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, ¿será capaz de resistirse? nos condenará a todos. ¡No, no, no, no!